Hola amigues, eh, amigas, amigos. Espero que estén muy bien dentro de todo, dentro de este contexto pandémico. Bueno, eh, vamos a presentar hoy día nuestra instancia denominada Diálogos Permanentes. Eh, una instancia que comenzó inicialmente el año 2019, titulándose Seminario Permanente sobre la Cuestión de las Humanidades, donde tuvimos por lo menos tres invitados en su momento, ¿no?, eh, que contribuyeron muy decisivamente a la discusión sobre la cuestión de las humanidades en nuestra facultad. Eh, la dirección de investigación ha comenzado a hacer estos seminarios, ¿cierto?, que son, van a ser una vez al mes, ¿no?, eh, con algunos invitados nacionales y e invitados internacionales, ¿no?, eh, y, y hemos renovado la instancia del seminario permanente que había sido establecida el año 2019 ¿no? por estos diálogos permanentes, eh, aprovechando de alguna manera algunas la, la, las ventajas que dan las plataformas digitales, ¿no? y donde estos diálogos permanentes los hemos subtitulado al mismo tiempo. Eh, bajo una tríada conceptual a partir de la cual vamos a comenzar a intentar pensar y sobre todo invitar a pensar, ¿no? Eh, humanidades, universidad, contemporaneidad, ¿no? Es la tríada conceptual que nos va a convocar en estos diálogos permanentes que comenzamos hoy día con la primera sesión con un, invita un invitado de lujo ¿no? de la Universidad de Alija en Pensilvania, el profesor Gerardo Muñoz, eh, y que a medida que pasen los meses, cierto, una vez al mes, el último viernes de cada mes, tendremos algún otro invitado muy interesante eh, para abrir estos diálogos sobre eh, humanidades, universidad y contemporaneidad. Estos diálogos básicamente se enmarcan en el intento por parte de nuestra dirección, de, de la dirección de investigación y particularmente del decanato, ¿cierto? de abrir una instancia a partir de la cual podamos discutir abiertamente acerca del malestar que recorre ¿cierto? el mundo académico, ¿cierto? en el contexto de una sobrevenida del capitalismo académico muy importante, ¿no? y donde de alguna manera las transformaciones internas a la universidad, y a las formas de actuar dentro de la universidad, a las formas de pensar dentro de la universidad, aparentemente se han modificado eh, de manera muy sustantiva. ¿no? De alguna manera, el decanato, a través de la dirección de investigación, cuando planteamos el seminario permanente del 2019, y ahora cuando renovamos ese seminario a partir de estos diálogos permanentes de humanidades, universidad y contemporaneidad, se propone básicamente, ¿cierto?, abrir... ¿No? Un, una instancia para pensar los problemas del presente. Diálogos que de alguna manera indican una antigua figura por la que se gestó la ciencia y la filosofía, y por medio de la cual el pensamiento podía eventualmente abrirse camino. Se trata entonces de abrir camino y de plantear inquietudes ¿No? y esa es la convocatoria, no plantear un proyecto, no plantear un programa, sino más bien plantear inquietudes, plantear cuestionamientos, ¿no? que permitan imaginar otro modo de ser de la trama aquí entrevista entre humanidades, universidad y contemporaneidad. Solo quiero destacar cierto, que eh, esto se inicia básicamente a partir de un malestar que tiene situaciones objetivas muy importantes, ¿no? A nivel mundial estamos asistiendo a un fundamental retroceso de los fondos de investigación en humanidades, ¿no? Los, los, los recortes se dan por todos lados, pero siempre las humanidades, las artes y las ciencias sociales en general tienden a ser las víctimas privilegiadas de los recortes habidos y por haber, ¿no? En el caso... Eh, permanentemente se da la discusión acerca de la utilidad o inutilidad de las humanidades, ¿no? y del lugar entonces que las humanidades tendrían en el contexto, entre comillas, neoliberal, que de alguna manera atraviesa a la universidad contemporánea. ¿no? De más está decir que en el caso chileno eso resulta eh, en un extremo complejo, toda vez que el propio Ministerio de Educación en ciertos momentos eh, propuso ¿no? la eliminación tanto del de ramo de filosofía como del de historia, ¿no?, del currículum escolar, ¿no? Y en ese sentido, también la vinculación de las humanidades con la pedagogía se ven absolutamente convocadas, ¿cierto?, para iniciar, ¿no?, o retomar, ¿cierto?, una discusión absolutamente inacabada, pero que resulta urgente a propósito de las eh, condiciones del presente. ¿ya? Como decíamos en un principio, eh, eh, los diálogos permanentes consisten básicamente en la conversación, ¿ya? que vamos a tener con algún invita alguna invitada, algún invitado, ¿cierto? una vez al mes, el, el último viernes de cada mes, ¿cierto? Este, y hoy eh, nos acompaña el profesor Gerardo Muñoz, que es profesor de la Lehigh University en Pensilvania, los libros más recientes de Gerardo son La Fisura no eh, que están doble A editores. ¿no? Eh, el libro de Giorgio Agamben, Arqueología de la Política, que aparecerá prontamente en Almenara Press ¿no? este año 2021. Y la edición crítica de la novela Vendaval de los Cañaverales, El Incua, 2020. ¿no? Eh, Gerardo fundamentalmente escribe sobre política contemporánea en la revista francesa Le Grand Continent. ¿no? y también en el sitio eh, web, ¿cierto?, infrapoliticalreflections.org. Eh, quiero agregar además, ¿cierto?, que Gerardo eh, escribe, eh, digamos, interactúa permanentemente en la escena pública, es un intelectual eh, joven, pero muy promisorio, con mucha eh, fuerza, y donde sus reflexiones últimas se han centrado básicamente en la vinculación de el devenir de la cibernética, el pensamiento y fundamentalmente la experiencia. Le doy la bienvenida a Gerardo a nuestro diálogo, primer diálogo permanente y quiero comenzar, Gerardo, eh, por plantear eh, algunas cuestiones que me parecen importantes a modo histórico o si tú quieres arqueológico. ¿no? Eh, por ejemplo, quizás podríamos partir eh, pensando la diferencia que tú percibes entre lo que fue la clásica universidad moderna, ¿no? a partir de la cual, por ejemplo, se estructuró, eh, se estructuraron varias universidades en América Latina, y particularmente la Universidad de Chile, ¿cierto? Y las transformaciones que han devenido al interior de ese formato moderno de universidad eh, en el contexto eh, actual, ¿no? Quizás podríamos comenzar por ahí y entonces eh, ir eh, desilvanando algunas cuestiones que te parezcan relevantes Gerardo Sí, no, bueno eh, por supuesto Rodrigo, un gusto estar acá conversando contigo y agradezco mucho pues también la iniciativa de esta serie y de, y de este espacio Me parece, porque a mí me parece que justamente estos son los espacios que deben abrirse ante eh, espero que podamos conversar sobre esto ¿no? ante lo que yo percibo como un declive y un cierre tal vez epocal de las condiciones de comunicación y de conversación eh, para el pensamiento en la universidad, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, de alguna manera, eh, ya aquí tú, tú estás preparando de alguna manera también pues otro tipo de, de institucionalidad tal vez, ¿no? De universidad secreta que, que prepara otra cosa ante el momento, ¿no? Pero bueno, de alguna manera para responder o decir algo a, a tu primera pregunta, que me parece muy vasta, ¿no? Eh, yo, yo, yo diría que pudiéramos tal vez eh, diagramar tres niveles de, de la metamorfosis, tal vez de la universidad, ¿no? Eh, podemos pensar en un primer momento donde la universidad tuvo, digamos, una función de impronta civilizacional, verdad, eh, a partir de eh, la producción de una hegemonía que pudiera, pues, eh, ser la fuerza de la ilustración de los pueblos y por lo tanto también aquí hay un proyecto pues, eh, nacional, verdad, o incluso regional. Incluso cuando pensamos en los pedagogos decimonónicos, eh, más alternativo, pienso no solamente en, digamos, Sarmiento, ¿no?, una de las grandes figuras de la pedagógica latinoamericana, pero si pensamos también en Simón Rodríguez, ¿verdad?, a mí me parece que es, o sea, la misión ilustrada, pues, eh, es el primer momento, ¿no?, de cierta consolidación de la universidad, que tenía todavía un ápice, ¿no?, y un vórtice importante de, de autoridad. Me parece que eso entra en crisis, obviamente, por un sinnúmero de razones que algunas pudiéramos tematizar, pero un segundo momento me parece a mí que, que se da, ¿no?, en, en la crisis, digamos, de la, de la modernidad, donde todavía incluso eh, un, un pensador que nos interesa a nosotros, ¿no?, eh, Foucault, eh, hablaba de eh, los límites de la, de la razón y qué tipo de, de ilustración se pudiera pensar, ¿no? A mí me parece que ese segundo momento... Eh, ya, mmm, pues marca una diferencia ¿no? de lo que fue un momento civilizacional, pedagógico, eh, decimonónico, ligado a la, la distribución de, eh, de las humanidades y del proyecto Humboldtiano, ¿no? eh, de esa capacidad de, al final del día, de eh, subjetivar, ¿no? eh, producir modos de subjetivación eh, para eh, una, eh, una sociedad armónica, si se quiere, ¿no? Entre sociedad civil y Estado, ¿no? Pero el segundo momento, este segundo momento de pensar una segunda ilustración, a mí me parece que entró eh, radicalmente en, en crisis, ¿no? Y que de alguna manera el neoliberalismo, ¿verdad? Eh, fue su respuesta más eficiente o eficaz, ¿verdad? Esto es algo que vio con nitidez, por eso es interesante el... Y perdona me estoy extendiendo mucho, pero es interesante el debate que iba a tener lugar, ¿no? Entre Foucault y Habermas, a propósito justamente de la, del estatuto filosófico de la Ilustración, ¿no? O de un segundo momento de la Ilustración, que al final no se dio, pero que eh, Habermas vio que el problema del de el saber, ¿no? La producción de saber social eh, ilustrado tenía que ver con una crisis de legitimidad, ¿verdad? Y de alguna manera, él lo vio a nivel conceptual pero el neoliberalismo fue el que desplegó, de alguna manera, las bases para darle una respuesta a eso, ¿no? Y que es una respuesta, digamos, de valorización absoluta, como sabemos, y como también lo muestra, me parece, de manera pues sistemática y brutal, el caso, el caso de nuestras sociedades, ¿no? Como puede ser la sociedad norteamericana. También me parece que el caso de Chile, donde estas discusiones pues, han tenido un... Una, un nivel, digamos, que yo creo que no tiene parangón, ¿no? Eh, recuerdo todavía la conferencia que, a la que asistimos, ¿no? Hace algunos años atrás sobre la, la, la universidad y, y, y la crisis, ¿no? Eh, organizada por Willy tyler Ahora bien, ahora a mí me parece, y con esto concluyo, que un tercer momento es el que pudiera estar eh, desplegándose ahora, y ese tercer momento pudiéramos llamarlo un momento cibernético, ¿no? Donde ya, como sabemos, ¿verdad?, eh, la pandemia, al final, esto no es una conspiración, ¿no? Eh, eh, la pandemia coincide, ¿verdad?, con cierta crisis también del de neoliberalismo, ¿verdad?, como mecanismo de absolutización del valor sobre el mundo de la vida. Y la cibernética viene entonces a eh, escalar, intensificar y transformar eh, el proyecto, me parece a mí, del valor, ¿no?, incluso de la mediación contractual, entre estudiante y profesor y llevándolo hacia otro lado. No sabemos muy bien, o sea, ¿cuál será, cuál será cu cuáles serán los procedimientos, eh, cuáles serán las estructuras, cuáles serán las mediaciones de eh, lo que supone la cibernética, He llevado al campo de eh, la producción de saber y la, la universidad. Pero. Sí, sí me parece, o sea, sí me parece importante notar que aquí tenemos, me parece, un, un, un tercer momento al que vale la pena, pues, eh, atender y pensar, ¿no? Sí, pensaba que, por ejemplo, en ese primer momento que señalabas, ¿no?, que sería el momento humboldtiano, ¿no?, el, un momento muy privilegiado, o ciertamente privilegiado de las humanidades en el siglo, en el siglo XIX, ¿cierto?, eh, donde claramente hay una estrategia de subjetivación, digamos, de la instalación, y no solamente en el proyecto humboldtiano, también de alguna manera en el, en el, en el proyecto napoleónico, por así decirlo, este, donde se trata de a, es, es, formar ciudadanos, ¿no? se trata de la bildung en último término, y de alguna manera uno podría decir y, que las humanidades se vienen gestando de alguna manera no solamente ya en el siglo XIX, sino que de otro modo, ya desde el Renacimiento, ¿cierto? Y que las humanidades básicamente tienen que ver con un intento de establecer un léxico del Estado, un léxico de la República. Y entonces la cuestión ahí es, es compleja, porque si efectivamente las humanidades eh, ofrecieron un léxico, un vocabulario ¿no? a la República, eh, ¿qué ocurre en el momento de la implosión de la República?, que sería precisamente eh, el devenir de los dos momentos posteriores que tú mencionaste, y sobre todo la cristalización férrea, digamos, de este tercer momento cibernético. Lo pongo en el siguiente caso, ¿no? Eh, eh, uno podría pensar perfectamente en una renovación del programa napoleónico, según el cual la universidad solamente sirve para eh, producir profesionales. Y entonces el, la cibernética contemporánea de alguna manera... Te podría decir, bueno, y eso efectivamente es lo que dice, ¿no? La universidad sirve para producir profesionales y de alguna manera todos los dispositivos técnicos digitales ¿no? favorecen la masificación cada vez más importante, digamos, eh, de la formación de profesionales, ¿no? Y eso es lo único que importa, ¿no? Eh, ¿Cómo pensar ahí el lugar del estudiante en, en tu perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo pensar ahí, ¿no? Eh, otra manera de concebir la universidad, porque uno podría pensar, bueno, la, la idea de la universidad como productora de profesionales también podría ser problematizada, ¿cierto? En el sentido de la universidad como campo de encuentro. Y pensar en la universidad como un campo de encuentro implica uh, hacerle un lugar a la experiencia que precisamente la fabricación de profesionales no necesariamente le da o más bien le obtura. Entonces ahí la figura del estudiante y también, por cierto, la figura del académico ¿no? resulta eh, interesante en esta mutación ¿no? de venida en este tercer momento. ¿no? Eh, cómo pensar el problema de las humanidades, por un lado, en el contexto de la implosión de la República y al mismo tiempo cómo eso se cristaliza ¿no? en la figura del estudiante por un lado y en la figura del académico por otro lado. ¿Cierto? que tradicionalmente ¿no? eh, obedecían a otros parámetros, a otras formas y a otros vocabularios de alguna manera, que no necesariamente, evidentemente, eran mejores. ¿no? Hay, yo creo que también hay mucho de, la, de cierta crítica, a, digamos, antineoliberal, ¿no? a la universidad neoliberal que tiende permanentemente a fetichizar un cierto pasado de la universidad como si la universidad fue, hubiera sido, digamos, el pasado estatal de la universidad hubiera sido muy glorioso, muy, ¿no? pero tenía unos, una, una serie de problemas, ¿no? eh, también esa misma universidad, que entre otras cosas, mayo 68 se encarga de testimoniar, ¿no? eh, entonces podríamos pensarlo un poco en, esa doble, en ese doble de filo, ¿no? el, las humanidades como vocabulario del, de la república, eh, en el contexto de la implosión de la república y al mismo tiempo la mutación que eso produce en el estudiante y en el académico, en términos tradicionales, ¿cómo lo ves? No? Sí, no, me parece importantísimo esa, digamos, esa, es, esas dos vertientes o, o diagonales que has cruzado, ¿no? Y de alguna manera pudiera responder un poco desde mi experiencia con una pequeña anécdota, ¿no? Que a mí me parece, eh, bueno, para empezar, me parece absolutamente eh, central eh, poner en el centro del de, de tercer momento, es decir, de la, de la intensificación cibernética llevada a la universidad a la figura del estudiante. A mí me parece eh, que eh, uno de los textos más programáticos e interesantes eh, mmm, publicados muy temprano en la pandemia fue el, un breve texto eh, de Eric Schmidt, el ex CEO de Google, que propuso, le proponía a las élites norteamericanas una revolución, y utilizó estos términos, ¿no? Una revolución de la infraestructura digital. Y uno pensaría, bueno, esto es, una, esto es un programa para, digamos, las corporaciones, para el mundo, eh, el mundo empresarial, eh, para eh, la formación de eh, nuevas formas de valor, ¿verdad? Que se están ahora mismo gestando también, ¿no? Esto que está sucediendo con la pandemia y lo que estamos hablando de la universidad también eh, eh, tiene lugar en paralelo con la, la, la nueva, eh, un nuevo performance de la moneda, ¿verdad? De esto de cryptocurrency, ¿verdad? Y de las, eh, de las formas valorativas de, de, un de un nuevo tipo de abstracción, ¿no? O espectral, como les llama Bol eh, Joseph Bolt. Pero eh, a lo que iba es que en este artículo, eh, Eric Schmidt no solamente apunta a una revolución de infraestructura digital total, sino que curiosamente la figura que aparece ahí eh, es la figura del estudiante, ¿verdad? Y eso me pareció, digamos, muy llamativo y sintomático, es decir, yo no pienso que él está consciente, digamos, que eh, el estudiante debe ser el, la, la Diana, pero como, bueno, como, como, como todo síntoma, ¿no? Se, fue un sobrevenido, ¿verdad? Y yo creo que este es el problema, es decir, a mí me parece que eh, si en el neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo culmina lo que podríamos llamar el, el, el, el largo proceso de eh, la forma republicana, es decir, una forma de contrato al final, la cibernética ahora ya abandona la forma del de contrato, ¿verdad? Y lo que busca es generar posiblemente un nuevo proceso de domesticación, ¿verdad? Un nuevo, un nuevo proceso de domesticación del estudiante. Digamos que yo pienso que, eh, digamos, conceptualmente, lo que está en juego en este proceso de domesticación es justamente algo así como un ataque a eh, una contención, la, la última forma de contención de eh, una potencia que puede irrumpir, ¿verdad? Errar, eh, fragmentar o destituir, eh, digamos, el tiempo... Eh, homogeneizante de la, de la técnica, ¿no? Y justamente eh, poner, digamos, eh, sobre sus cuerpos y sobre el, los encuentros y sobre la palabra, modos sensibles que pudieran transfigurar, digamos, la realidad de otro tipo. Entonces a mí me parece que el, el, la, la violencia, esto es algo que se ha visto también, ¿no? En, en artículos recientes del, de, la figuri, de la figura interésima, que es Jack Kamat, eh, fundador del Partido Comunista Italiano y después también, pues, eh, eh, persona que, que vio que, la, que, una, que una posibilidad de salirse de la, del momento de la antropomorfización del capital era imposible, pues ha señalado en los últimos años, ¿no? Es decir, la, la agresión, digamos, antropológica contra la, la juventud, ¿no? Ahora se expresa como contención, eh, de alguna manera contra eh, la forma de vida del estudiante, ¿no? Como sabemos, pues, eh, Benjamin y Agamben, ¿verdad? Nos han recordado que al final del día el estudiante, y me parece aquí que volviendo a la, a la, a la, a la época medieval, me parece que esto es posiblemente lo más rescatable, ¿no? De la universidad medieval, más allá de, uh, más allá de, de, de lo que sabemos que fue, digamos, esa institución, expurgando, como tú has estudiado también, eh, el averroísmo, ¿no? que hubiese sido una, otro, otro, otro comienzo para la universidad occidental, pero incluso, digamos, aceptando las condiciones de la universidad medieval, la figura del estudiante fue una forma de vida que estaba en contacto, ¿verdad?, con una capacidad sensible y de eh, experiencia con el saber vivo, ¿no? Por eso, como nos recuerda Iván Illich, ¿verdad?, eh, leyendo el, el libro del, del, de St. Hugh Víctor, eh, la, la lectura, ¿verdad? Lo que se pierde es una experiencia justamente con la lectura, eh, como, como, como cuerpo vivo, ¿verdad? Como recorrer un viñedo de sensaciones, ¿no? Que pudieran incluso transformar tu vida. Claro, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene de malo el despliegue de la cibernética, digamos? O sea, ¿haría más eficaz los procedimientos...? Digamos, eh, sería más masivo, incluso eh, tal como lo estamos viendo en este mismo dispositivo, ¿cierto? De los diálogos, que podríamos masificar mucho más la universidad, tal como está ahora, no es necesario que haya estudiantes, haya, eh, etcétera, etcétera, digamos. Las conferencias podrían ser eh, online permanentemente, ¿no? Es, es una serie de ventajas que uno podría decir. Pero, entonces, la, una pregunta que yo creo que se deduce de lo que estás eh, planteando es que, lo problemático de la cibernética, ¿no? eh, sería justamente la obturación de la experiencia. ¿no? Eh, y entonces, eh, la, quizás la pregunta ahí tendría que ver con eh, si acaso en, en la nueva intensificación cibernética cabe todavía algo así como eh, producir experiencia. ¿no? ¿En qué sentido podríamos pensar esa producción de experiencia o esa... ¿no? esa discontinuidad del continuum cibernético eh, respecto, por ejemplo, de la potencia del pensamiento o de la, del, del, del, del cuerpo vivo al que tú hacías referencia, cierto, en la relación inmanente que el estudiante tendría con una cierta... o, o, o no solamente el estudiante, sino el estudio no, como una experiencia común en el fondo. ¿no? Está, estoy pensando también en... En, de, en el rescate que hace Rancière de Jacotot, ¿no? eh, se trata justamente de, de no enseñar nada, porque ya está, de alguna manera, el pensamiento tiene un estatuto común que permite hacer la experiencia, por así decirlo. El... Entonces, ¿cómo, ¿cómo verías tú un poco eso? no, Como entrar en la cuestión de la experiencia, la relación experiencia-cibernética, parece que es lo que está de alguna manera en juego, y no solamente en el contexto de la universidad. Sí, es una pregunta muy difícil porque, digamos que de alguna manera se puede decir que la, el, el artificio y la eficacia también de la cibernética es que busca modular la experiencia. Es decir, que también la cibernética es una modulación, ¿verdad?, de la, de la experiencia a través de una producción de la metaxi de las imágenes, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día, ¿verdad?, prima... Pues eh, modos interactivos, incluso podríamos decir experienciales, ¿no? De, eh, de, los, de los nuevos medios. Es decir, los nuevos medios al final no son, eh, no son nuevos, sino que justamente juegan, intentan coloni colonizar, ¿verdad? Eh, las capacidades mediales, ¿no? Del ser humano. Entonces la cuestión está en, en qué, qué, es, qué es realmente lo que sucede, ¿no? Con esa dimensión experiencial. Y yo pienso que aquí es donde aparece, es, es un poco mi tesis, ¿no? Eh, aparece la, la, lo que yo diría que es la, el problema existencial, ¿no? El problema está en que la, la, la, administra, o sea, la cibernética administra experiencia, ¿verdad? La cibernética no es meramente, digamos, eh, un aparato externo a, a, a los modos más sensibles de, de, del, del, del, del existente, ¿no? sino que eh, es también una forma de intervenir en ellos, ¿verdad? Crea, crear todo tipo de plus de goce, ¿no? De exterioridades, de excentricidades, ¿no? Que al final es, es, es entrar en el, en, en el propio tejido antropológico. Pero a mí me parece que lo que la cibernética no puede capturar de todo es una dimensión, digamos, de existencia, ¿no? O podríamos también llamarle... Eh, en el viejo sentido griego pindárico, ¿no? Eh, un sentido de, de carácter, en el sentido de que cada carácter, en su proceso de verdad, puede generar entonces eh, un destino, un destino que no puede ser técnico, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran reto, ¿no? Es justamente que la potencia común debe darse a partir de eh, generar, ¿no? Esa ese retiro existencial, y que a mí me parece que necesariamente tiene que darse hoy ya eh, ex universitatis, ¿no? Es decir, por fuera de la universidad. Como aparato metafísico, ¿no? No, no significa esto de que, bueno, no, no, no hay que hacer conferencias en una universidad u otra cosa, ¿no? Sino que el pensamiento no puede quedar, ¿no? Eh, o incluso la experiencia no puede quedar limitada a el aparato, el aparato metafísico de la universidad. Eh, y claro, la, la gran pregunta, y no sé cómo lo verás tú, pero la gran pregunta es si hay condiciones para eh, generar otro tipo de universidad alternativa, ¿no? Eh, otro, o incluso un tipo de institucionalidad eh, diferente, ¿no? Eh, tú, hemos, quizás, eh, tú recordarás, ¿no? Eh, eh, por estos meses de leer a Giorgio Agamben pero en el, uno de los textos de Giorgio Agamben en su libro, ¿En qué punto estamos? él sugiere algo así ¿no? que el estudiante está digamos en un páramo y que pero estando afuera, ¿no? estando en, esa, en ese éxodo, es que tal vez pudiera surgir otra universidad, podemos llamarlo una universidad invisible y tal vez una nueva cultura ¿no? pero no, no llega a decir más ¿Qué te parece? Bueno, quizás eh, podríamos ir ya finalizando la conversación, que siempre va a ser, vamos a intentar hacerlo lo más precisa pero contundente, ¿no? Eh, con los invitados. Eh, yo tengo ahí dos preguntas que quizás con las que podríamos terminar ahí, ¿no? Primero, eh, si tú ves eh, la posibilidad de volver a pensar en la cuestión de las humanidades digamos, las humanidades que tuvieron determinados momentos, las humanidades no han sido homogéneas en la historia de la, de la propia universidad, ¿no? la propia universidad ha producido, ¿no? la, la, al, al propio ser humano, por decirlo de alguna manera, la, la propia idea del de hombre, ¿no? como lo diría Foucault en esa introducción célebre a las palabras y las cosas, ¿cierto? Eh, esa invención reciente, diría Foucault. O sea, uno podría decir, bueno, las humanidades tienen... De alguna manera, una historia, podríamos calificarla una primera en el Renacimiento, donde aparece primeramente la idea de un cierto hombre, una cierta mirada antropológica. no Aparece en el siglo XIX, entre siglo XVIII y siglo XIX, otra mirada antropológica, sobre todo en lo que se comienza a entender en el proyecto humboldtiano por las humanidades, ¿cierto? que ya, de manera muy interesante, ese proyecto ya implicaba una suerte de crisis del problema de las humanidades, digamos, de alguna manera la universidad humboldtiana es una respuesta frente a la, a la deriva civilizacional francesa, ¿no? que intenta naturalizar completamente la idea de humanidad y entonces, de alguna manera, eh, qué sé yo, desde dirte y otros pensadores el propio Humboldt, ¿cierto? Eh, eh, incluso Alexander Humboldt, ¿no? Este, subrayan justamente la especificidad de las humanidades ¿cierto? frente eh, al, al, a las otras ciencias entonces uno podría pensar bueno, eh, estamos en un momento de mutación de las humanidades ¿no? donde de alguna manera vamos a devenir van, ellas mismas van a devenir otras de sí ¿no? a propósito precisamente de la cuestión de la existencia que tú mencionabas ¿no? eh, quizás eh, y una pequeña referencia se podrías hacer a qué es lo que entenderías por cibernética, porque creo que es también un significante que no se reduce, al menos en, en, lo, en, en, en tu trabajo, es un significante que no se reduce exclusivamente al despliegue de la digitalización como infraestructura de una cierta nueva época histórica, sino más bien. Eh, también tiene su, su propia historia la cibernética y tiene de alguna manera eh, ciertos ribetes que van más allá del simple mecanismo instrumental de la digitalización. Quería que te refirieras un poquito sobre eso también. ¿Mm? Sí, eh, bueno, aquí yo pienso, efectivamente, yo pienso que la, que la cibernética no, no es reducible en modo alguno a... Eh, a a, a, a Instagram, ¿no? o a los flujos de de... ¿informacionales? ¿eh? ¿eh? los flujos informacionales, por ejemplo sí, bueno, exacto, bueno, no, no quería decir información porque iba a decir también que la información ahora tiene eh, o sea, es, es un borges importante en la cibernética ¿no? Eh, pero pero claro la, inf la, la información, ese dispositivo de información no, no está ligado meramente a el desarrollo digamos más mm, superficial o digamos de, de periodístico no de, de los grandes conglomerados no o de lo, las innovaciones tecnológicas de momento verdad eh, eh, hay un ensayo a mí me parece que es un ensayo muy importante no más allá de los de, de los estudiosos también que han, que han trabajado la, la cibernética no eh, que son importantes no obviamente el trabajo de, de de, de Norbert Weiner, ¿no?, en, en los años 50, es fundamental, ¿verdad?, eh, y luego la, la relación entre cibernética y biología, que, que pues, ¿no?, eh, hay pensadores eh, eh, chilenos que han estado, digamos, parte de esta historia, pero el, el ensayo de Heidegger del año 67, que es sobre eh, el destino del arte, es uno de los ensayos donde él más sistemáticamente habló de la, de la cibernética, y obviamente que la cibernética era eh, la dispensación de eh, la crisis de El Lobos, ¿no? Y que ahora venía pues a eh, tener o ejercer dos condiciones eh, fundamentales o principales, ¿no? Que sería, por un lado, la unificación de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, la eh, producción de información para poder administrarla, es decir, un proceso de optimización, ¿verdad? Y entonces obviamente que, eh, que la cibernética ya no es eh, meramente eh, un proceso unidireccional, no no es, no es incluso ya ni vertical, no tiene, no tiene un proceso meramente eh, subjetivo, ¿verdad? sino que es algo así como una especie de avatar, ¿no? Eh, sabemos que Heidegger muchas veces utilizó la, el, la palabra de la maquinación o el armazón, ¿verdad? Eh, pero ahora ese armazón está ligado, yo, yo pienso, muy cercanamente, ¿verdad? Muy cercanamente a la dimensión experiencial de los seres vivos, ¿no? Ese, esa es la, me parece a mí, la... la, la el, el punto, digamos, de diferenciación importante, ¿verdad? Es decir, que eh, la, lo terrorífico, puede, podemos decir, del proceso cibernético es justamente una destrucción final de la posibilidad de distancia, ¿no? Eh, si la distancia final del día es una especie como de irreductibilidad, ¿no? De la diferencia ontológica eh, de los seres vivos, ¿no? del existente. Entonces la cibernética pues, busca de alguna manera intervenir ahí, ¿no? Eh, impedir que, que, que ese espacio inapropiable, ¿verdad? Pues eh, se experimente eh, sin por qué, queremos decir, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí me parece que eso es un poco la, la, el vórtice de la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacerle frente ante eso? Pues me parece a mí que es una de las tareas y hoy en día muy difícil de responder, ¿no? Mm. Así es. Bueno, yo creo que... Bueno, Gerardo, yo creo que eh, varios de los elementos creo que van a seguir aquí eh, atosigándonos, ¿no? Y convocándonos en la urgencia de la discusión, ¿no? Queremos agradecerte, Gerardo, por haber estado con nosotros en, este, en esta primera versión del, de Diálogos Permanentes, ¿cierto? Eh, esperemos que sigamos durante el año con estas instancias, porque nos parece que resulta una cuestión absolutamente urgente eh, subrayar, ¿cierto?, la eh, crisis de la universidad que estamos experimentando de alguna manera, eh, pensar el malestar que atraviesa a los académicos, a los estudiantes, ¿cierto? Eh, pero pensarlo en esta deriva, por así decirlo, histórica y de alguna manera política, sobre todo, ¿no? Eh, así que, bueno, te agradecemos, Gerardo, la, eh, que hayas accedido a, a, a nuestra invitación y quiero invitar, eh, bueno, a todos los amigues, amigas y amigos, ¿cierto?, para que todos los, viernes, todos los viernes de la última semana del mes, ¿cierto? Eh, vean eh, estos diálogos permanentes que ha, con los que vamos a tener distintas invitadas, distintos invitados, todos los meses, el, la sesión que viene ahora es la sesión del de, mes de mayo. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, Rodrigo.